¿Cómo aprende? Pues esta es una posibilidad. También vamos a ver un vídeo, este es mi cortito, pero es lo que sería nuestro, sí, nuestro objetivo para la universidad, tener uno de estos para cada una de las cosas que los profesores de cirugía de la facultad de veterinaria quisieran enseñar. porque lo que se está entrenando precisamente es eso a localizar una vena para luego meter una aguja entonces tenemos un áptico que es la mano y el otro áptico que lleva la aguja con la ventaja de que eso es una simulación. entonces por ejemplo en el momento que se introduce la aguja se puede mostrar el interior de la pierna para ver la vista de la anatomía realmente si hemos acertado o no hemos acertado pueden hacer simulaciones más pequeñitas, sin todo paciente, es decir, da mucho juego a la hora de enseñar, a la hora de entrenar, es lo que queremos, lo que perseguimos en la universidad. Bien, como lo que quiero es eh, enseñar nuestro trabajo, pues brevemente comenzamos que a lo que nos dedicamos es a simulación, a en el sentido del tacto involucrado en la rehabilitación aunque el tema de la cirugía es nuestro objetivo a medio plazo a raíz de la cátedra nos dimos cuenta de que el tema del de tacto tiene casi infinitas aplicaciones entonces una de ellas una primera que consideramos más asequible es utilizarlo en juegos serios para la rehabilitación ¿qué es lo de los juegos serios? pues lo de los juegos serios son juegos de ser juegos, lo único que tienen de serio es que per, eh, persiguen un fin serio. ¿Vale? En este caso, pues aplicado a la rehabilitación, nos ponemos en manos de eh, los profesionales que pueden diseñar eh, simuladores, como pueden ser los neuropsicólogos, psicólogos, fisioterapeutas. En este caso tenemos la posibilidad de recrear en forma de simulación cualquiera de los juegos que se realizan pues, en los grupos de memoria, eh, con, eh, de, de psicomotricidad, girando hacia...